Muchas gracias. Sí, Los va Lo más importante son las noticias. Sí, por favor, que La probando, probando. favor, una llena de energía. Uh, era un video oficial. Anoche iba a lavar Primero vine a la casa, me dijo, pues se llama. Pues se va a romper el blanco. No, todavía no. Bello. ¿Le llenó No, no le demoró la no, si sí, okay. el templo es la primera. Ahí. El siempre es la primera hoja. La pone. Aquí me pusieron ausente. ¡Ah, oh, qué pena! Ayer, okay. qué pena, ayer. Qué pena, no me gusta faltar, pero lamentablemente hay que faltar cuando se puede. 37, 35, 6. Toma te puedes chiquir. Bien. Ah, la temperatura. Bien. Ay, mi lápiz. ¿En la cámara? Ah, no, pita acá de la mara, no. Ya yes. yes, Necesito ¿Qué? uno que me corté en Juliana y me salté los pimentones. Ya. ¿Ya? Porque vamos, no vamos sé, a ser ni con pimentones. No sé, te Hola. Yo soy Alejandra Torres. Estoy haciendo el curso de gastronomía acá en el Infocap, Vivo en Gualpen y me parece genial este curso eh. Eh, hola, yo soy Claudia San Martín, soy chef y nutricionista soy docente de InfoCap y estoy haciendo eh, clases al curso de eh, ayudante de cocina PM. que les mando un besito a todos y excelente, excelente este curso me encanta hola, mi nombre es Elisa de la eh, postulé este curso y salí favorecida. Pienso que es una buena herramienta para acá que en, en nos entrega a enfocar. grupo sí. de Gracias. Sí. Gracias. Ojo, no lo Mi nombre de Sabes, no es, es, subhita, no, con... es no, estoy estudiando acá la Soy presidenta de, vacuna, de vacuna. curso de nueve alumnos que hay acá. Y ya llevamos un año primero con el proceso online de clases teóricas y ahora en, en octubre, ¿no? sí, en octubre, los primeros días de octubre, empezamos con las clases prácticas. Y hoy, en nuestro último día, de, de, de ya vamos a salir de vacaciones y ya después entramos de, nuevamente el 7 de marzo para seguir en marzo y abril. ¿Ya vamos a hoy día? ¿Tenemos un fin, evento que, especial hoy día aquí? Sí, hoy día es el cumpleaños de la profesora yeah. y aparte la finalización de clases por vacaciones. Yeah. Yeah. Okay. Ya. Hola, soy Héctor, eh, estoy aquí en Infocab, eh, orgulloso y aquí esperando que entreguen el cartón. ¿Puedo estar visto que tú estás pensando o no? Las ¿La tengo largas porque como no me las he visto, no me he hecho lo que yo no. me Pero todo lo que veo es porque no me de no hecho base. Bueno, pasemos a otro tema. Hablemos del pollo. Hablemos del pollo. Muevame el pollo. Por favor, pues. Aquí se trabaja con alegría, sí, con alegría? Martita, ¿usted quién es? Yo soy la Martita, pues me está diciendo cómo. Sí, pero es que está haciendo una presentación nueva. Hola, Hola, mi nombre es Marta, represento a la Comuna de San Cervante. Ya, ¿cuánto no, tiempo ya estudiando? Lo mismo que usted. No, bueno, no. menos porque yo he faltado varias. El... Sobre todo los lunes. El lunes en la matita, sí. porque le gusta carreta a la matita. Sí. El yeah. la la la lunes falla. Oye, oh, este Muy es mi último amigo. ¿Y usted quién es? Eh? Yo <risa> soy Paola, soy de Walpell, soy casada, ah. tengo tres hijos mm. y. ¿Cuántos nietos? El nieto tengo cinco nietos. <risa> <risa> eh, tengo 50 años, feliz de hacer este curso de aprender la cocina, porque igual. Uno como madre y abuela ya sabe muchas cosas, pero nunca eh, termina de aprender. No. Yeah. Contento con mis compañeros, igual. Sí, excelente grupo. Un grupo muy, mío, toco. Me me toco. muy bueno. Siempre hay excepciones. Es un excelente grupo. Siempre hay una ¿Y a quién tenemos aquí? A la Chiqui, pues. A Chiqui. Don Mario. Cuéntese, no? Bueno, Mi nombre es Inca Price. estoy estudiando técnicas de la gastronomía. Me encanta la cocina, es un arte que me fascina. He conocido muy lindas personas en este curso, igual a la profesora de amor Y esperemos vernos siempre en el futuro con todos mis compañeros. Eso. <risa> La comida que más sale La comida rápida ¿Qué está haciendo usted? A la plancha, la carne a la plancha Sí, cuando que me está haciendo en el de comida rápida ¿Esto es algo básico? Lo que más se ve, la comida rápida. Yo no soy. Yo mira mm. es el cocinero. De la puntilla hacia arriba. De la puntilla hacia arriba. Sí, porque vienen de puntilla, vienen. vienen todos... Aquí es la a ¿La hostelía? ¿La hostelía? ¿La hostelía? ¿La hostelía? ¿La ¿Y ¿La qué le vamos a echar ¿La ¿Con ¿La le ¿La a ¿La hostelía? ¿La ¿La no, si hay que dejar la mañanería, cuando esté lista, la, la vaciamos de corte. Tienes que colocar un papel de a la porque si no, va a dejar el sol, pero... Los... ¡Ah! Hola. Hola, mi nombre es Sandra. Aquí vamos a rellenar unos pancitos amasados. Uh -huh. Vamos a hacer unos ricos sándwiches uh -huh. Y eso. ¿Cómo llegaste tu compuesto? ¿Cómo llegué Larga historia, larga historia como llegué, pero aquí estoy, contenta y feliz. He aprendido a Así que estamos dándole. Eso, Eso sería. ¡Gracias! ¿No le faltaría para el No. ¿No No, yo la, de la, no yo la con No me la acá. todas las, las tapas. Todas las tapas, todas las tapas, todas las tapas. El otro, otra persona que le eche falta todas las tapas. Ya. Y así. O sea, es con cada cosa. Sí. Y acá, ya ahí, ¿no? De de de, ¿El ¿Un pollo? ¿Un pollo? Ya. ¿Te pone el... Ya, aquí está, se supone que la tapadera está? Tapa esta... está. Está, no, tapa, está. Esta ¿no? ¿Es la tapadera. Ahí Ahí de verdad. Ahí está. Ahí está. Ah, de A ah, ya, la la ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí Ahí Ahí Ahí Ahí Ahí Ahí profe. Profe. profe, Así ¿Y se tapa? Sí No, pero te falta el pollo Ah, el pollo La cebolla, falta el pollo, la cebolla y todo eso Ahí está, abajo el que ahí está el pollo y ahí está listo Ya, pero ahí falta la palta La palta, falta Ya. Gracias ¿Falta la palta? O lo ha dejado así nomás Ya está, Ya profe Que, la... ¡Que lo habla! Okay. Que... ¿Se chiqui? Ya, la foto, la foto. Ahí, Ahí, ahí. ¿Cómo que pues sí, te la chiquita chiqui. precio, precio, precio. Ay, te Esta va bien, Ahí, Ahí, Está bonita.